Pues eh, ya ellos de por sí tienen sobrepesca sin que los españoles o incluso los europeos eh, vayamos, ¿no? O sea, se ha hecho mucha incidencia, se han esquilmado los stocks, los caladeros, ...muy fuertemente durante décadas, lo ha hecho también Rusia, lo ha hecho también China... Eh, ...lo ha hecho Estados Unidos, eh, en esa zona concretamente Estados Unidos no... ...pero vamos, que ya de por sí, aparte de la presión africana... Eh, ...muchos países estaban sometiendo a, a mucha presión a los caladeros, ¿no? A las poblaciones de peces, entonces afecta eh, medioambientalmente... Eh, ...y socialmente, al final no hay parcelas en, eh, en las problemáticas... ...y todo está muy relacionado, entonces eh, lo que afecta al a los recursos... ...obviamente afecta no solo en un plano ecosistémico sino también social... ¿no? ...entonces eh, hay mucha gente que se está moviendo, que está teniendo que cambiar de oficio... ...en muchos países del litoral, eh, nosotros cogemos el ejemplo de Mauritania y Senegal... ...pero hay muchísimos más países que están sufriendo la misma problemática y se les acaba el recurso tienen que cambiar de profesiones en muchos casos tienen que emigrar a otros países no, no necesariamente a europa sino moverse para buscar trabajo también dentro del sector de la pesca artesanal ven que no lo encuentran porque otros países están en la misma situación y deciden pues eh, dar el paso arriesgado de emigrar a, a europa ¿no? sí.